Gracias, amado. Gracias a todo el equipo de producción. Miren, esta mañana, eh, cuando vi el guión del tema, que se iba a hablar sobre la situación de Afganistán y este conflicto histórico que tiene mucho que ver con la religión, la cultura, la realidad social que vive Medio Oriente. Bueno, entendí que no, que no debía participar de este debate porque yo prefiero estudiar la cultura para poder entenderlos. Y para ello, y es una, una recomendación que yo le hago a todos aquellos que quieran entender eso, eh, yo les recomiendo a la gente, miren, yo, yo compré el Corán, que una vez yo inicié a leerlo, y ahora lo, lo pienso hacer de nuevo, ya con, con un criterio más profundo. Porque si uno no entiende a los, ¿verdad? A los islámicos, si uno no los entiende, si uno no lee lo que dice aquí, no hay forma de comprender por qué ellos actúan de esa manera. Amado decía que él no creía que había alguna religión que mandara a matar, si sí, lo hay. Esta, el Corán. En, en una parte, ya luego yo se lo voy a, cuando lo lea a profundidad y lo subraye, le voy a sacar parte del contenido para compartir con ustedes los conocimientos. Pero sí, el Corán manda a perseguir a los infieles. Porque ellos, les, ellos, a todo el que no creen en lo que creen ellos, ellos los llaman infieles. Por eso ustedes ven que a, que a, que a la mujer y al hombre cuando lo, lo sorprenden en adulterio, lo lapidan. Lo matan a pedradas, porque para ellos eh, su dios es una cuestión sagrada y está por encima de todo y entonces le hacen pagar con la muerte. Y dice el Corán, eh, no recuerdo en el surah que está, por ejemplo en el, en el Corán el surah es los capítulos, ¿verdad? Y entonces sí dice que a los infieles, es decir, a los que no creen, o a, o a los que hacen lo contrario, a lo que dice Alá, a través de su profeta el Mahoma, hay que perseguirlos, hay que aterrorizarlos, por eso ustedes ven que ellos hacen lo que hacen, y explotan un edificio donde se van tres mil gente, y para ellos eso es una satisfacción, porque están cumpliendo con el mandato de Alá, el Dios de ellos. Pero eso es muy profundo, y eso hay que trabajarlo, me imagino que nos tomará meses llegar a comprender esto, tanto lo, lo que tiene que ver con la parte religiosa, con la parte cultural y con la parte social de Medio Oriente. Que claro está, el, los talibanes no son Medio Oriente. Los talibanes no son el Islam, no lo son. Los talibanes son una, un fragmento militar, que es un desprendimiento precisamente de esa cultura, un fragmento, ¿Mm? un fragmento, porque no todos los islamistas son así, son radicales, porque hay diferentes, por ejemplo, ustedes ven que hay diferentes denominaciones de, de, de cristianos, unos que le llaman eh, los, te, los evangélicos de Pentecostés o Pentecostal, verdad, que la gente le llama aquí en Dominicana los rajatablas, Así le llaman, los rajatablas, porque ellos son radicales, no se alisan el pelo, las mujeres no se ponen pantalones, no se maquillan, nada de eso. ¿Verdad? Y por eso ustedes ven eh, a estas mujeres totalmente diferentes, eh, usan ropas largas, a las cristianas de otra denominación, que sí se visten de manera, ¿verdad? Se, se maquillan, se ponen labial. Eh, se ponen pantalones eh, apretados Y todos están buscando Supuestamente al mismo Dios A Jesucristo Pero son diferentes denominaciones Es más o menos lo que pasa con el Talibán Solamente que el Talibán es un grupo armado Allá en Afganistán Y por eso eh, No he querido yo hablar de este tema Hasta que no profundice en esa cultura Y entonces poder entenderla Y hablar con base Por otro lado Miren, a propósito de que el compañero Amado hablaba esta mañana de un excelente abogado que habla de posibles de propuestas con relación al Código Procesal Penal. Miren, yo creo que sí, pero yo lo creo en función de un, de un tratamiento integral, de una investigación profunda de lo que tiene que ver con el Código Procesal Penal, porque hay elementos Primero, que están ahí, que no se aplican, ¿Mm? que están ahí y que no se aplican y otros que están ahí de manera equivocada, porque aparentemente le convenía o no a un sector en, en, en un momento determinado. Por ejemplo, y, y, y quisiera que Amado me acompañe en esta parte, en el Código Procesal Penal, en la etapa previa, esto básicamente lo, va a, lo van a entender más los, a los abogados, el propio código dice, para una medida de coerción, que la parte acusatoria o acusadora debe presentar suficiente elemento de prueba para vincular al sujeto con el hecho. Por ejemplo, y tú dices, pero es que hablar de elemento de prueba no es correcto en esa fase. Pudiéramos hablar de indicio, ¿verdad? Porque, la, porque ya la prueba debe convertirse una vez entra. Porque pudiera ser que eso que tú me estás presentando como un elemento de prueba o como prueba para la medida de coerción no sea tal cosa lo que es es un indicio una evidencia y por tanto no debe ser ni siquiera citada como prueba porque al juez desde el principio le va entrando esa imagen esa idea de que eso que está afirmando en la parte acusadora o el ministerio público ya es realmente lo es por ejemplo si este celular fue encontrado, este Yerjan, y fue encontrado en la escena del crimen donde se asesinó a una persona, se entiende que esto es una evidencia que vincula a Yerjan con el lugar del hecho. Y resulta ser que entonces me acusan por eso. Porque, y cuando van y presentan ese, ese teléfono, lo presentan como un elemento de prueba. Eso para poner un ejemplo del código. Pero eso no es una prueba. Hasta tanto se convierte en prueba. ¿Cuándo se convierte en prueba? Ah, ya cuando va a la audiencia preliminar, que entonces el juez dice, si sí, el teléfono fue obtenido de manera lícita, correcta, y entonces pasa o no a ser un elemento de prueba. Mientras tanto es un indicio. Es una evidencia, una, evidencia, una exactamente, evidencia exactamente, es una evidencia, que evidencia que ese teléfono estaba en el lugar del hecho y que es de Yerjan, es lo único, pero no es una prueba. Y entonces desde ahí, para, para citar ese pequeño ejemplo, hay que comenzar a romper con esa cultura inquisidora que hay en la República Dominicana. Por ejemplo, dice el propio código, que la ley debe, por ejemplo, la ley penal debe interpretarse de manera restrictiva y que siempre debe ir en favor del imputado. Artículo 74. La 74. Sí, punto entonces, ¿qué resulta, Pedro? Si a ti te acusan de tú haberte robado algo y entonces dice el Ministerio Público miren, eh, a Pedro hay que mantenerlo en prisión porque Pedro representa un peligro de fuga o porque Pedro Representa un peligro para la sociedad. Por lo menos, negó su tres veces. ¿eh? Exactamente. O porque Pedro eh, va a destruir la prueba. Entonces, ahí hay que hacer un traslado de, del artículo 2.27, 22, ¿verdad, amado? Que es el, eh, el que condiciona la. la ¿Verdad? La, la, la medida de coerción. Las condiciones para que pueda. Establecerse Exacto. En entonces, hay que hacer un traslado de ese artículo para que entonces el Ministerio Público pruebe por qué, ¿verdad? ¿Cuál ha sido la conducta de él que muestre que va a ser lo que el Ministerio Público dice que va a ser? Porque es una suposición. Dice, por ejemplo, no, lo que pasa es que si a Pedro lo dejamos en libertad él se va a sustraer del proceso, es decir, va a salir corriendo. Por eso es una suposición. Entonces tú tendrías que tener hacer un traslado del artículo 227 aquí y decir, sí, puede ser, ahora muéstrame la prueba o los indicios más bien, para corregir eso, los indicios que me muestren a mí como juzgador que él se va a sustraer del proceso. Sí, mira, tenía un vuelo comprado para, para Aruba, Sí, mira, lo agarramos saliendo del país en un yate. Sí, mira, cruzando estaba cruzando la frontera con Haití. Una conducta, evidentemente, ¿verdad?, que te indica que, que posiblemente te ibas a sustraer del proceso cuando supiste que, que te estábamos buscando. Pero no. Aquí ni se interpreta de manera restrictiva la ley penal en favor del imputado. No se está haciendo, ni tampoco se prueba, ¿verdad?, cuando a un imputado se le dice, se va a sustraer de proceso, representa un peligro para la sociedad o en el, en el caso de va a destruir pruebas. ¿Y por qué yo digo esto? Porque me parece que la justicia dominicana, independientemente de lo que piense la mayoría o una gran parte de la sociedad a la cual yo no estoy obligado a seguir porque ha estado demostrado Demostrado a través de la historia que la sociedad se ha equivocado en diferentes ocasiones Se equivocó con Jesús, digo yo, si la gente cree en, la, en el momento histórico, no en el momento religioso Si la gente cree en Jesucristo, si creen que de verdad existió Entonces tenemos que irnos al momento histórico donde Jesucristo fue juzgado sin juicio previo, sin delito Y entonces la sociedad que fue la que pidió la condena lo condenó Significa que históricamente, en ese momento histórico, no religioso, hubo una equivocación gigantesca de parte de la sociedad, que no debemos repetir nunca. Pero igual sucedió con Galileo Galilei, que cuando dijo, mire señor, la tierra es redonda, no es como dicen, qué plana, la sociedad dirigida por la iglesia católica en ese momento de la Inquisición le dijo a Galileo Galilei, si no te retracta de eso que tú dijiste, te vamos a matar. Y tuvo Galileo Galilei que, para, para poder terminar su tesis, darle para atrás y decir, sí, yo me equivoqué, eso es mentira, yo no dije nada. Para entonces luego poder demostrarlo. En el caso de lo que está sucediendo en la República Dominicana, yo espero que los jueces, que los jueces comiencen a aplicar la ley de manera correcta, señores. Estoy viendo algo que yo advertí hace un año. Cuidado con la judicialización de la política, cuidado con utilizar la justicia en favor del poder político como está sucediendo en Nicaragua, como sucedió en Bolivia El que conoce a Nina Áñez, expresidenta de Bolivia interina, cuando se armó el lío en Bolivia que sacaron a, a Evo Morales que salió corriendo para Argentina lo andaban buscando preso, inmediatamente ganó el candidato de Evo Morales, vuelve Evo Morales, ¿y quién está presa? Aní Áñez. Entonces, ¿qué es eso? Persecución política. Lo mismo que le hicieron a Evo Morales, significa eso, venganza. Los, los casos deben investigarse primero. Y una vez que se tiene recogida toda la evidencia, entonces acusar, perseguir, como hace Estados Unidos. Y voy a terminar motivándole a la gente que nos sigue. Vean el juicio de O.J. Simpson en Estados Unidos. Oye, y amado que, que, que lo conoce, todas las pruebas vinculaban al sujeto con el hecho. Independientemente del mal manejo que hubo ahí con, la, con, con el levantamiento de la prueba. Pero todas las pruebas indicaban que el sujeto estuvo en el lugar del hecho donde eh, eh, masacraron apuñaladas a, a la ex esposa de él y a un amigo que aparentemente no sé si eran que eran novio y, eh, y demostraron los investigadores que la persona que había cometido el hecho había salido herido en la mano izquierda sangrando y adivinen qué O.J. Simpson tenía una herida en, en su mano izquierda pero no solamente eso sino que el vehículo de O.J. Simpson tenía sangre de la víctima en el vehículo y dentro de la casa de OJ Simpson había sangre de las víctimas también. Pero no solamente eso, sino que en el lugar del hecho había sangre de OJ Simpson. Y adivinen cómo lo declararon. Inocente. ¿Saben por qué? Porque se dio una clase, una lucha racial de negros contra blancos. Y entonces, ¿quién era la mayoría del jurado? Negros. Prefirieron dejar a un posible asesino suelto. Por una cuestión racial. Y eso es lo que la justicia nunca debe permitir. Búsquense el juicio de Oye Simpson para que usted entienda lo que estoy hablando. No podemos permitir, y termino. Está en Netflix, sí. no podemos permitir que la justicia se convierta en un instrumento ni de una clase social ni de una raza, pero tampoco de un partido político en el gobierno. Porque entonces. En cualquier momento la van a usar contra usted o la usarán contra mí. Muchísimas gracias.